hola es un placer disfrutar de tu compañía hoy porque eres una persona agradable con mucho respeto y cariño quiero decirte que dios te ama búscalo ahora porque él está esperándote con los brazos abiertos para darte victoria hay que mantenerse abrazado al cumplimiento obediente de la voluntad de dios Dejar de pensar cosas negativas que solo dañan y destruyen a uno mismo. Lo recomendado es eliminar los pensamientos malos sustituyéndolos por pensamientos buenos. Hay que pensar en las promesas de Dios. En que necesitamos mantener siempre el buen ánimo. Porque Dios nos concedió la bendición del gozo. Y hay que cuidar esa bendición para que Dios siga dándonos bendiciones. Hay que conservar la calma y la fe, porque la respuesta de Dios va a sobrepasar las expectativas humanas. Entonces manténgase bendecido y que la paz de Dios esté con usted. Hasta luego.